Otro modelo de consola que hice, esta consola llevará cristal en la mesa y en los marcos de espejo, llevará eh, espejos, cuando esté terminada la subiré a mi canal de YouTube para que así la puedan ver, muchas gracias.